Muy buenas noches. Bueno, decía Sócrates, después de la tormenta. No, eso no. Después de la tormenta viene la lluvia. La tormenta viene aquí. Uah, cae aquí a machete, pero la lluvia, esa que va ahí pa, pa, pa, pa, pa, que va goteando pam, pam, pam, pam, pam. Es la que hace. la que penetra en el agua, la que llena los pozos, la que produce esos corrimientos de tierra y también luego por. porque por debajo ha deshecho la. Pero esa tormenta, ese meneo del árbol es una oportunidad entonces tenemos por un apocalipsis ahí, guau, ¡Wow! Dios mío, nos vamos a la mierda nos hundimos, pero por otro lado se va generando una oportunidad eso sí, ¿qué pasa? que está habiendo trampas está habiendo volatilidad eh, pero dentro de todo esto ese brutal movimiento nos está dando, yo creo que una gran oportunidad, grandes oportunidades pero bueno, es así oye, estaba peleando ahí con, con alguno que no en el canal, ¿no? sino fuera de los típicos de eh, eh, eh, veis como Bitcoin, ya eh, como ha caído. Digo, ya lo sabíamos y estábamos preparados. Eh, ya, pero mira dónde está. Y yo digo, ya, pero mira, yo cuando lo compré. Y claro, se queda así como diciendo: No me digas más. Claro, es decir. Eh, no, Calle, ya, pues, ya, bueno, pues que yo... ¿Tú has comprado en 3.000? Yo sí, ¿eh? ¿Tú has comprado en 2.000? Sí, yo sí, yo sí, eh. tú no sé, pero yo sí. Eh, ya está, y les cierras la boca. Es que la gente es muy imbécil, es increíble la cantidad de idiotas que tenemos, sobre todo por envidiosos, es, es flipante. Pero bueno, al final no permitas a nadie que te diga... Que eres incapaz de hacer algo. ¡Nadie! Si tienes un sueño, debes conservarlo e ir a por él. Si quieres algo, sal a buscarlo. Y punto, ya está. La gente que no logra conseguir sus sueños es la que suele decirle a los demás que tampoco van a cumplir los suyos. Son unos envidiosos, son roñosos y normalmente, si te fijas, suelen ser las principales garrapatas sociales que viven de paguitas y cosas de esas. Así que, en fin, comenzamos. ¡Vaya fuerte! Suscríbete y dale a la campanita. ¡Vaya fuerte, mal por culo! Ahora sí, ahora sí, mis niñas. Bueno, una te ha dicho, suscríbete, así que suscríbete que no te cuesta nada, que es gratis. Y la otra te ha dicho que lo vamos a tomar por culo. Eh, sí y no. Vamos a ver, porque es que estamos, es un punto tan crítico, tan crítico, eh, que, que es tremendo, que es tremendo. Entonces... Mmm. De momento, esto es el SP500. Había una vela de 4 horas fantástica y de repente se ha venido abajo. ¡ras! Le quedan 46 minutos. ¿Vale? Entonces, bueno, pero la vela de diario ¡ay! se ha quedado fatal con lo bien que iba. Estaba haciendo una vela fantástica. O imaginaros que la vela de 4 horas, en vez de abajo, hubiera cerrado un poquitito más arriba, ir a, la, a por la EMA 20, que no ha ido, que no. Nos está dando cruz y bola de dragón rojos. Me parece que como el domingo salga con pocas ganas... ...iremos a la sobreventa... ...pero para que tengáis una guía... ...más o menos, ¿vale? Si a alguien le va a sirve de algo... Eh, ...aunque llevo ya tiempo enseñándola... ...pero para mí el SP500... ...tiene que ir a la zona de 3550 aproximadamente... ...¿vale? ¿Veis dónde hizo este doble techo? Hizo luego este doble suelo... ...doble techo... ...pim, pam... ...y doble suelo... ...pim, pam... ...toma la gasitos... ...W y nos vamos para arriba... ...RAS... ...entonces creo que esa es la zona... Eh, y la parte inferior, que es la zona previa vale a, a, a la crisis del bicho, creo que son precios a los que tiene que llegar no obstante, veis que estamos dentro de esta cuña gigante pa, pa, pa, pa, es una muy parecida a la que estamos eh, dentro eh, si lo puedo ver por aquí de bitcoins que tengo el SP500 por varios sitios tengo la fea costumbre de hacer varias gráficas distintas y ya me, ya me he perdido, ya no sé dónde tengo yo mi gráfica, tu gráfica, nuestra gráfica. Uh, Bitcoin, aquí. Ah, vale, aquí, más o menos. Vale, aquí tenemos esta, esta, pues eso, es muy similar. Eh, Veis que toque abajo, toque arriba y estamos colgando. En la de SP500, pues mmm, ya no estamos colgando. La, la, el cuelgue, toque abajo, toque arriba y el cuelgue, ya lo hemos caído. Sin embargo, Bitcoin, y lo hablábamos ayer en, en, en la clase de alumnos, en el webinar, y Bitcoin está aguantando bastante bien el temporal. Habrá gente que diga, ya, pero mira cómo ha caído tal. Eh, hostis, sí, ¿vale? Ha caído, eh, evidentemente cae más, más de lo que cae el S&P 500, pero está, o sea, yo lo veo por porcentajes, ¿vale? Mira, si... El SP500, ¿cuánto lleva aquí? Un 15%. O sea, un 15% del SP500 en Bitcoin tenía que ser una auténtica burrada. O sea, ya teníamos ya de llevar como un 60%. Teníamos que estar a punto de romper eh, todo el mercado. Mira, Ethereum, no me gusta... Bueno. Eh, pero, ¿cuánto lleva desde el mismo punto? Bueno, no, no es que sea poco. Eh, lleva un 47%, pero yo... tenía eh, que llevar un por 4%. O sea, deberíamos estar por debajo de 28... Eh, seguro, o sea, en porcentaje. O sea, a mí me está sorprendiendo mucho cómo he aguantado ese, ese canal. Pero bueno, vamos a ver qué sorpresas nos da la vida. La vida nos da sorpresas porque, eh, bueno, pues eh, ya decía ayer que vamos a cuatro horas, que lo normal es que empecemos a tocar aquí, que tonteemos aquí, incluso bajemos, lleguemos a bajar, a tocar esta línea, la zona de 35, yo es la que espero. Eh, no me merece la pena ampliar posiciones ni comprar más si no pasamos a esa zona de 35. Eh, luego, os lo digo a, a, a. Por si alguien. Oye, ¿y qué posiciones tiene? Pues yo lo digo claramente. Eh, 35 tengo. Eh, tengo 32 Kini y tengo 28,750. La 28,750, ya sabéis los que lleváis tiempo en el canal, que es mi Ros, ros acentra, ancestral, que es la que me dejó tirada aquí en julio. Eh, uy, tirada. Ay, me dijo. Tonta. Ay, qué tonta me dijo. Pero bueno, es verdad, esa la tengo ahí. Y ahí, bueno, pues ahí está, ahí se ha quedado. Eh. O Se ha quedado, la quité y cuando hemos vuelto a bajar la he vuelto a poner. O sea, no, soy gilipollas, no me dejo ahí las órdenes puestas porque sí. Eh, bueno, un poco, poco sí, ¿eh? De vez en cuando hacemos una de esas. Pero, pero, pero, pero, pero. Eh, yo tengo bastante eh, joder, fe, como decirlo? En esta línea de tendencia, este toque de mínimos antes de subir y este toque de mínimos que hicimos aquí. Mmm, esta me parece que es una buena línea de tendencia. Evidentemente, la zona de 32,933. Eh, me parece es interesante este mínimo. Eh, romper este mínimo vale sería ya romper esta estructura que estábamos haciendo. Y eso pues no está bien, no mola. Eh... Vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, si es posible, una bajada a ese punto. Tocar y ir para arriba. esa Inclusive una falsa, sal, una falsa ruptura, pero tiene que ser muy rápida. Esto tiene que ser de un día o de cuatro horas incluso. Pam, pam. Y irnos para arriba. Es lo que estábamos buscando. Veis lo que hizo aquí. Exactamente lo que hizo aquí. Que tuvimos en este punto es que tenemos esta zona de mínimos ¿ves? rompió fuera y la siguiente subió abrazó al anterior y se fue para arriba vale cuando hicimos este retroceso ¿veis? hizo eh, un abrazo y para arriba y así continuamente cuando vino aquí ¿veis? cayó abrazo incluso retrocedió pero nos fuimos luego para arriba y eso es lo que estamos buscando en este punto ¿vale? es decir que cada es vez que, es que caemos aquí no llegó a abrazar pero bueno Toque para arriba. Toque para arriba. Abrazo también aquí para arriba. Es muy típico. Entonces, estamos buscando eso. Un intento de escape hacia abajo y luego un, un impulso hacia arriba. Que, evidentemente, esto es una castaña. ¿Por qué? Porque tenemos los dientes de sierra de las narices pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, dando por saco. Ahora empieza a caer un poquito más, pero luego, luego lo mismo empieza otra vez. A dientes de sierra y, y seguimos cayendo. O sea, esto es, esto es horrible. Es un comportamiento de cripto invierno total. Total media de 50 por debajo y nunca pasarlo, alguna vez de vez en cuando algún pico, alguna cosita, todo esto por debajo, esto algún piquito, algún piquito, un, un intento de venga, vamos a un mosqueo que no vamos para arriba, pero en realidad no nos vamos y seguimos haciendo de interés sierra por debajo de 50. Es decir, para mí, y yo llevo tiempo diciéndolo, mucha gente se ríe, pero me da igual, para mí este punto, el día 16 de noviembre, es un punto clave en el cual entramos en quinto invierno. ¿Qué es un quinto invierno diferente? Sí, claro. Pero estamos en él, y si no, pues mirad a ver lo que han bajado las altcoins desde entonces, inclusive desde más atrás, porque hay altcoins que llevan un año, un año bajando desde mayo del año pasado, y si no, coño, echarle un ojo y lo veis. Bien, eh, eso es bueno porque es un periodo que ya hemos pasado, ¿vale? Entonces, claro, eh, está siendo quinto invierno para las altcoins, o sea, si nos fijamos... Eh, entramos en el calendario que se tenía que haber cumplido, pero lo está haciendo para las altcoins y para Bitcoin está haciendo de otra manera. ¿Por qué? Por, por, por lo que decíamos ayer, no en la clase, y lo hemos dicho muchas veces. Yo creo, eh, estamos en un momento en el que han entrado un montón de inversores de otro tipo, pero cuidado, porque estos sí son profesionales. Los que había antes eran semi, estuvieron jugando con nosotros bastante tiempo, pero no era lo que entró ahora. Vale, pero y yo vuelvo a, a insistir. Hace, hace nada salió y bueno, a ver si está por aquí porque hay una noticia mmm, que yo no sé la SEC aprobó el ETF de Futuros de Valkyria, bueno, esto, pero esto de, no sé si lo ha actualizado o no lo actualizado no sé si por ahí, bueno, venga eh, había una noticia que a mí el otro día me rayó un montón, creo que, estaba, creo que era por aquí y era sobre mmm, sobre Scale que decía que nos iba a proteger de una posible caída a 21.000 de Bitcoin vamos a ver o sea, tú eres la empresa, eh, digamos el criptodefensor del mundo mundial, y tú dices que con todo lo que has comprado, que estás en 30 y pico mil de media, eh, me dices que, que tú me vas a proteger a mí de una caída a 21.000. O sea, que estás intentando hacerle ver al público que es posible una caída a 21.000, pero que no nos preocupemos. Que no nos preocupemos, que, que tú me vas a proteger de eso. O sea, es decir, que quieres ir a por ese precio de alguna forma. ¿Por qué? Por lo que yo decía, si el precio medio de las ballenas... Volvemos otra vez a la gráfica. Venga, vamos a ir a esta que me gusta más. Si el precio medio de las ballenas está en 34.000 y necesitan mejorar o quieren mejorar ese precio, lo mismo que hay que hacer es tirarlo. Hay menos Bitcoin en los exchanges, con lo cual es mucho más fácil tirarlo. Incluso luego también, claro, va a ser más fácil subirlo, porque en el momento que esto empiece a subir, o sea, cae, imaginaos, yo qué sé, viene aquí, cae hasta aquí, ¿vale? A la zona de 28 Entre la gente que fulmina, tal, los que están hartos, pero luego empieza a subir y la gente dice, ya está, ya empezamos a subir. Y efectivamente empezamos a subir. Pero ¿qué empieza a hacer la gente? Empieza a ir detrás del precio y a comprar y a comprar y a comprar y a comprar y se apoya y a comprar y a comprar y a comprar y se apoya y a comprar y a comprar y a comprar y ya pasa por encima y a comprar y a comprar y a comprar, que genera un FOMO y cataplón. Y los dejan aquí. Ahora, ¿quieres volver a comprar? Vas a comp volver a comprar, igual que te ha pasado aquí, más caro. Y, y, y volvemos a seguir, y volvemos a seguir, y volvemos a seguir. Entonces, que hay veces que lo hacemos mal, y pues sí. Pero creo que es mejor, en estos tiempos, reducir el riesgo. Y llevo diciéndolo tiempo, ¿vale? Reducir el riesgo en trading. Y vamos a ver algo que tenéis que tener muy en cuenta... All in One plaf, que tenéis que tener muy en cuenta para los próximos días estamos cerrando en la semanal la media de 100 y vengo diciéndolo desde el 9 de diciembre os invito a que vayáis a ver ese vídeo si buscáis en el canal que ponga susto, bueno, os lo voy a dejar por aquí arriba en qué minuto estamos, minuto 13 vale, lo dejaré por aquí arriba para que vayáis directamente a él, sobre todo la gente nueva que no lo haya visto, creo que es interesante y todo esto que está pasando ya lo dije entonces eh, creo que es importante este cierre. Bueno, creo no, sabéis. Vosotros, tú lo sabes. Eh, este cierre es súper importante. Media de 100. ¿Qué ha pasado cada vez que hemos cerrado por debajo? Que nos hemos ido a la de 200. Como norma general. Sí que es cierto que ha habido una vez que retesteó, pero luego se fue a la de 200. <risa> ¿Vale? Os lo digo porque... Es lo que venimos diciendo bastante tiempo. Eh, ¿Se puede producir un rebote? Por supuesto, efectivamente. Puede cerrar la semana por encima, hacer otra vela verde, luego otra vela roja. Puede estar tonteando como hizo. Vamos a verlo mmm, por aquí. Tampoco me quiero enrollar mucho. Yo creo que esto que lo veáis vosotros, ¿vale? Eh, cuando pasamos este equipo primero, fijaros, que cerramos por, por debajo y ya al carajo, ¿vale? Hasta la de 200, un bote, dos botes y para arriba, ¿vale? Esta, esto hay que cogerlo señores, esto. Ahora mismo, ahora mismo, lo que estamos esperando es este momento. ¿Cuándo se producirá? Ah, ya lo dije el otro día, en el vídeo de las fechas, que también os lo dejaré por aquí, en minuto 14 y medio. Pues os lo pongo los dos seguidos. Ahora ya tenéis deberes para el fin de semana. Eh, fijaros, esta vez, previa a, a, al, al bicho, claro, bueno, pues cayó, fue una falsa salida y siguió, ¿vale? Esto es algo normal, pues un, un, un retroceso de lo más normal. Además, este retroceso, ¿vale? Fijaros cómo se fue al Golden Pocket, ¿vale? Los que tenéis, los alumnos que tenéis este, este FIBO, eh, ¿veis cómo se fue? Justo, ¿veis? Golden Pocket, el PRO, genial, ¿vale? libro pam, pam. Lo que pasa es que luego, eh, para mí es como esto si no hubiera existido, o sea, un salto que viene hasta aquí y seguimos. Esto fue la crisis que fue y, bueno, pues es algo que, que es un extra, ¿vale? Decía bueno, no me, no me voy a meter con alguien que decía algo que no se iba a repetir. Eh, hasta dentro de cinco años. Era crisis. Ay, Dios mío. Iba de economista. Eh, bueno, eh, la cuestión. Eh, se perdió esto. ¿Veis? ves cómo cerró por debajo de la media de 100? Y nos fuimos al carajo. Y este carajo, esta semana... Eh, esta semana es un 29% el cuerpo. Pero es que eh, el resto que no es el cuerpo... ¿Vale? Eh, fue un 37, casi 38%. O sea, esto fue una auténtica barbaridad. Barbaridad. No nos... Nos hartábamos de contar velas de cuatro horas y no se acaban nunca rojas. Eh, bueno, eso por un lado. Fijaros lo que pasó el anterior, ¿vale? Que lo que dije, ¿veis? Salió arriba, abajo, es como un retesteo de la zona, pero al final, ¡pum! A tomar por saco. ¿vale? Entonces, yo soy partidario de este esquema ahora, ¿vale? Es el esquema del que yo soy partidario. Eh, cualquier subida de este tipo con un pico... Eh, cada uno que sepa lo que debe hacer, ¿vale? Eso ya lo dejo, pero simplemente que lo veáis, que cada vez que hay una tontería de estas, hay un pico de salvaguarda, pero luego al final ¡plom! ¿Vale? Y esto es una realidad. Y el poder de la negación es muy puñetero. Es muy puñetero, lo vuelvo a insistir y lo he dicho mil veces. Yo lo digo, es que de verdad, hay gente que dice, "No, eh, felices para que lo vean la gente, que no, que yo quiero un canal pequeño... Que los, que los que me seguís hace tiempo ya lo sabéis... Que paso de, de... esta Que yo no vivo de esta mierda... Que yo vivo de otra... ¿Vale? Yo no vivo de vídeos y de un canal... que, de, que, que 100 pavos queda un canal de estos... <risa> vale, pago... No, de verdad que no... ¿Vale? Pero sí... Oye, yo que sé... Yo os aviso y luego ya cada uno... Con los datos que haga lo que le dé la gana... ¿Vale? Media de 100... Si hay un cierre por fuera por debajo... Esperar al inicio de la semana... Cómo va y qué pueda haber pero la pinta que tiene es muy fea. Es muy fea, yo lo sigo diciendo, lo siento. ¿Vale? Eh, el otro día me decía alguien, realista, pero positivo. Sí, sí, sí. yo soy súper positivo. De hecho, soy tan positivo que me he ido preparando para esto, desde diciembre. O sea, os he dicho, cada, cada del 30% que yo tenía en trading, ahora tengo un 15, porque cada mes he ido quitando un 3. ¿Vale? Entonces... Y lo he ido enero, febrero, marzo, abril, mayo... 5 por 3, 15, 15%. Me he quitado, me he quedado otro 15, que es el que más o menos tengo en trading. Y, y, y vamos a ver, dependiendo de lo que pase esta semana, haré eh, en algunos cortos. estoy... En, tiempo, en tiempos de cortos hay que hacer cortos, en tiempos de largos, pues hay que hacer largos. Ya está. En fin, el que avisa a nuestro traidor es avisador. Bien, dicho esto, la vela era fea, ya nos decía que la de hoy iba a ser roja. Pues bueno, pues es roja. De momento es una roja bastante más pequeñita que tiene una concentración de volumen muy importante en referencia a la de ayer. Fijaros todo lo que se movió la de ayer y el volumen que tuvo. Y lo poquito que se ha movido, vale, entre comillas, la de hoy y que tiene un volumen bastante alto y todavía no hemos terminado el día. O sea, que terminaremos un poquito más arriba. Es decir, para mí es más importante esta vela que esta. Esta sí es importante porque ha abrazado, ha perdido todas las medias, nos ha mandado al infierno. Pero... Eh, comparativamente para mí prefiero esta vela vamos a ver a lo largo del fin de semana si terminamos de frenar va a bajar el, el, el volumen eso pasa todos los fines de semana es totalmente normal a la espera de que de cómo narices vayan a abrir estos señores que va a depender que dentro de 41 minutos cierran en 35.835 estamos ahora mismo vamos a ver estamos en línea Vale, más o menos estamos en línea unos con otros. Este está un poquito más abajo, pero bueno, como tiene un, un delay de 10 minutos, una cosa así, pues bueno, eh, vamos a ver qué narices pasa. Veis cómo además el script nos está marcando aquí este soporte que perdió, que ahora nos hará de resistencia, que es la zona de 37.185, que coincide casi, casi, casi, casi, casi con el punto de pivote que tenemos de agosto. Vale, que es ni más ni menos que este. Eh, este, este que hay aquí, ¿vale? Este punto de pivote que hay aquí, ¿veis? Punto de pivote de agosto, curioso, que ahora vuelve a coincidir otra aquí, punto de pivote, y que es la que hemos perdido, que tendremos que venir a retestear, ¿vale? Seguramente. Eh, estos mínimos que hay aquí, junto con esta línea de tendencia, tendremos que venir, tac, tocar. Si hacemos, tac, tocamos, y nos vamos para abajo, prepararos, o sea, agarraros el acelerador, porque hay que la gente que diga, bueno, no, tampoco queda... Este movimiento, solo esto aquí de RSI, es un ostión tremendo. En cuatro horas, veis, no hemos llegado a tocar, estamos tonteando, estamos esperando un momento para que haga plam y termine de cerrar y como se salga por fuera en cuatro horas es un ostión tremendo. Eh, en una hora, mirad cómo se ha ido recuperando, poquito a poquito, vale, está haciendo una, una, un, un estandarte de sea <ríe> de osos, perdón. Ahora bien ¿Qué nos hace falta? Empezar a romper EMA20, EMA20, pero eh, cuando se ha acercado, cae, y en una hora normalmente Bitcoin necesita varios toques, podríamos considerar este como el primero, segundo, tercero, tendrá que caer, hacer un cuarto, un quinto todavía, para poder subir. ¿Que a lo largo del fin de semana puede tontear? Puede ser, esta es la zona que ahora mismo nos interesa, este, este que nos marcó aquí, 37.400 que es justo el punto de pivote, aproximadamente 37.300, ya sabemos que está en, este, en ese rango. Vale, entonces, vamos a ver si es capaz, si no es capaz, si de alguna forma lo mueve, pero no tiene pinta ninguna de querer hacer absolutamente nada. Pero bueno, muchas veces cuando Bitcoin no tiene pinta de querer hacer absolutamente nada, es cuando lo hace. En fin, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Me ha sorprendido mucho que ayer cerrase por debajo de esta línea, ¿Vale? Sobre todo veis este máximo que hizo aquí, más o menos esa zona, yo creo que era una zona de parada, pero no ha parado. Hoy está confirmando por debajo, siendo viernes no está mal, puede, puede tontear un poquito arriba, pero, ostras, tiene pinta de que está en el, en el canal, de abajo, fue arriba, ha vuelta abajo, a vuelta arriba, pues, oye, hay altcoins que están cogiendo eso. Vamos a ver mañana, porque mañana las altcoins pueden tener un día eh, especial, los que tengáis alguna altcoin, a lo mejor eh, que os preocupe, mirad a ver, ¿Vale? Mira a ver, y si ya sabéis que alguna altcoin contra el, contra el dólar mmm, está mal, mirar cómo está contra Bitcoin e intentar, pues eso, hacer la mejor salida posible sin que os duela demasiado el culete. ¿Vale? Eh, aquí fijaros que perdimos esta zona de soporte, fuimos a retestearla, se convirtió en resistencia en el momento que la perdimos, retesteamos, bueno, en realidad retesteamos una vez, caímos, retesteamos otra vez, caímos más abajo. Está, está la cosa un poquito un poquito rara un poquito rara vamos a ver qué pasa con el total pero sigue cayendo bueno pues nada a, a esperar mejores momentos el oro el oro pues bueno ya haciendo ha vuelto a hacer un testeo de la zona de 200 bien el fin de semana no se quedará tontito y yo creo que la semana que viene empezará otra vez la remontada Así que bien bastante bien con el tema del oro eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, interesante, interesante. La verdad es que poca cosa. Más bien un poquito para abajo todo. Alibaba que había recuperado algo un 5 y pico, BioNTech 4 y pico, Coinbase un 9 y pico por ciento, Facebook otro 2,85. O sea que siguen yéndose para abajo, eh, eh, dándonos oportunidades de compra y más que va a haber. Netflix, otro 3,80 y pico, o sea, eh, lo de Netflix está está está sufriendo bastante y yo creo que, vuelvo a repetir, el trimestre que viene, cuando vuelva a dar resultados, va a sufrir más, o sea que si alguien está en Netflix o quiere comprar Netflix en, en largo, yo esperaría tranquilamente, o sea, que está en no el otro resultado del siguiente trimestre, ni se ni os ocurra, vamos, yo no no lo tocaría, no toques, para que tocas si queréis algo, ir acumulando, por ejemplo, trocitos de Google, eh, trocitos de, de Amazon, para esos splits que van a hacer en verano, ya, queda, ya va quedando menos, eh, creo que unos en junio, ya no sé exactamente las fechas, bueno, yo os lo digo por si queréis ir haciendo alguna cosilla de esas. Eh, y las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? Bien, sí, ha ahí perdiendo esta zona, que es lo que estábamos buscando, y bueno, sobre todo en Bitcoin, que la tengo, es de la que yo estoy esperando, ya sabéis que llevo bastante, bueno, llevo desde aquí, llevo desde febrero, Buscando que la ruptura, ¿vale? Lo paje, bueno, se vino aquí a esta zona y al final, eh, sí, ha roto. Y estamos esperando para que llegue a la línea de tendencia a esta zona para buscar la vuelta, exactamente que con Waves, que fijaros que está hoy el cabroncete, eh, eh, un 5 y pico. Fijaros que hizo la vuelta, la de 200 le expulsó, hoy vuelve a intentar atacar. Bueno, ya sabéis que yo busco esta zona, ¿vale? Ahora a mí no me preocupa cómo haga esta, claro, ha caído muy rápido y ahora ya la necesita, ¿ahora que necesita? Fijaros, Mm, algo importante que es una cosa que puede ser positiva en Bitcoin. Y ahora lo vamos a ver. Eh, tiene una caída tremenda, súper rápida, brutal. ¿Vale? ¿Qué necesita ahora? ¿Qué necesita esto para poder salir alza? Pues que empiece a hacer esto. Papa, papa, papa. Es decir, una consolidación para cuando llegue aquí hacer pim pam. Llegar al 50%. Vamos a ver qué pasa aquí. Si es capaz de subir, depende del momentum de mercado, o se tendrá que ir abajo, ¿vale? Este 3 lo hicimos, y salió de maravilla, pues vamos a intentar buscar el siguiente, ¿vale? Yo os doy estas cosas para que, oye, las vigiléis, eh, si un día a mí se me escapa, pues de vez en cuando, oye, recordármelo, ya está. Eh, y oye, pues esto, esto, ay, yo sé que hay gente que dirá, a, ver, a ver, es que eso es poco, pero es que esto fue un 324%, ¿eh? No sé, no sé, no sé si sí, es mucho o es poco, pero habrá gente que no se conforme y que prefiere un, un yo qué sé, unas dos, si va de esas o lo que sea, pero yo no sé. Eh, bien, dicho esto, eh, ¿qué más podemos ver por aquí? Pues poca leche más, es que el mercado, ahora, eh, me dice, hay gente que también me preguntáis bastante eh, sobre dónde lo tengo eh, aquí, Ethereum, no, esto quita, quita, quita, esto es el holdback, eh, quita, ¡Ay! ay ay de esto haré, tengo que hacer un vídeo para que veáis unas cositas. Eh, esto, esto estaba en Ethereum, ETH. ¿En cuál? ¿En cuál de ellas? Ya, ya me pierdo, ya no sé ni dónde, ni dónde hago. Aquí, vale. Ethereum de momento está en una zona interesante, ¿vale? Y me preguntáis, ¿cuándo salgo y cuándo entro de Ethereum? ¿Qué puntos son importantes? Pues bueno, Ethereum tiene los suyos y Bitcoin tiene los suyos. Pero, dicho esto, normalmente yo me fijo en uno, me fijo en Bitcoin. Y luego lo que quiera ir haciendo Ethereum, bueno, pues más o menos va a ser algo similar. Vamos a quitar estos porque ahora mismo no son interesantes. Eh, no puedo decir mucho más, es decir, eh, eh, yo me fijo en, en el rey. Si el rey es Bitcoin, pues es, es en Bitcoin. Eh, si ajustamos bien, vamos a ponerlo aquí, toque aquí, a ver. Vale, pues más o menos estamos en esa zona. ¿Desde ahí podemos buscar, encontrar un rebote? Sí, pero lo normal y tal y como están las cosas es que esta, esa zona que ha sido aquí resistencia, que ha sido aquí soporte, y bueno, pues que ha estado tonteando en la zona y que ahora está intentando soportarse en ella, pues la pueda perder y venirse, empezar a venirse abajo. Eh, no lo sé, no, sé no, lo tengo, no lo tengo muy claro. Eh, ¿Por qué? Porque hay algo en Bitcoin que es lo que os quería enseñar ahora que sí puede ser interesante. ¿vale? Este es el TP1, que no ha llegado, no ha llegado a él. Bueno, ha tocado caer, pues, pues no, no ha llegado. Pero hay algo en Bitcoin. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, vamos a verlo aquí. Vamos a quitar el all -in one para que no nos moleste. Plaf. Y es lo siguiente. Vamos a verlo en diario, que es como hay que verlo. Eh, Recordáis que estábamos viendo esta estructura que tuvo un paralelo y una, una cuña que rompió la baja tenemos una estructura, está en paralelo y una cuña que ha roto la baja y esto un poco es lo que estábamos buscando para hacer una subida lo que necesitamos después de una caída muy impulsiva esto es súper impulsivo consolidamos eh, con bastante volatilidad y a partir de aquí empezamos a reducir la volatilidad pero vamos bajando consolidando hasta que tenemos una falsa salida y nos vamos para arriba en este caso, hemos hecho algo muy similar. La caída no ha sido tan eh, brusca, ¿vale? ha sido un poquito más repartida, pero, pero también ha sido mucho más larga en el tiempo. Por eso el canal paralelo también ha sido más largo en el tiempo. ¿vale? Y esta zona de consolidación más pequeñita también debe ser más larga en el tiempo. Salirse y tirar para arriba. Esto es el esquema, este mismo esquema aquí repetido. Si todo este conjunto, si todo este conjunto Va a ser una pauta plana, debe de cumplirlo así. Si no, en el momento que veis perder esta línea, ojo, oh, oh, eh, eh, en el canal grande, ¿vale? Vamos a ir aquí. La zona de 32 y medio. Agarraros que vienen curvas, ¿eh? Agarraros que vienen curvas. O sea, por eso. Digo, zonas de compra... Uy, mira, ha salido de la zona roja que tenía yo antigua. Eh, esto, esto, esto sí... Bueno, ¿qué hay entre los 24 y los 26? Pues entre los 24 y los 26 hay 2.000 pavos. Pero, ¿qué hay también entre los 24 y los 26? Vamos a verlo en un momento porque ya que lo he, ya que lo he puesto ahí. ¿Vale? ¿Qué hay entre los 24 y los 26 para, pa, pa, pa ¿veis lo que hay aquí? entre los 23,760 y los 26,600 un pedazo de gap <ríe> que ahí se quedó Pero bueno, eso ya no lo vamos a cerrar porque no se tienen por qué cerrar ¿qué cabrón? pues mira, al final lo mismo hasta lo cerramos bastante probable ¿eh? hay una pro bueno, bastante, hay una probabilidad de que lo, de que lo cerremos o sea que... Ahí está. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. El gap del CME. Tremendo, ¿eh? O sea... Bueno, vamos a ver. Vamos a estirarlo. Fijaros el pedazo de hueco que hay ahí. ¡Ay, Dios mío! ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Bueno, yo... De momento, ¿vale? Dentro de que... Ya sabéis que me gusta ser realista. Creo que esta estructura... ¿Vale? Igual que hemos, hicimos esta repitiéndola, eh, pues es totalmente posible. Pero claro, una vez, si es posible y empieza a salir a la alza, cuidado. ¿vale? Ya, ya iremos viendo niveles y iremos viendo cosas, porque esas son las peores trampas que te puedan, que te puedan hacer. Vale, empiezas a pensar que va a ser exactamente igual, que luego caerá y rebotará y cuando cae aquí hace de repente ras, y es cuando te me llevas la hostia. Pero, eh, ¿qué pasa? Que en semanal nos está diciendo otra cosa completamente distinta. Eh, estamos en semanal aquí. Vamos a volver. Creo que estamos aquí. Eso es. Eh, y como el semanal nos está diciendo algo completamente distinto, es el primero que tenemos que vigilar. ¿Vale? Eh, igual que perdimos la media de 200 perdón, la media de 100 estamos perdiéndola eh, y hay que vigilar, a ver si cerramos por encima si la semana que viene es verde, si qué, qué hace tenemos que vigilar este RSI ¿vale? que, que si como tontea un poquito a venirse ahora para arriba estaría bien porque te daría tiempo a salir pero yo no creo que fuese a romper aquí tendrá que bajar a la zona verde como ha hecho siempre, antes de reventar pues esta caída de adena. De caída en ahí, cualquier pasillo por aquí es un ostión hasta aquí abajo ¡Ojo! ¿Vale? En fin es fin de semana, no podemos hacer tampoco demasiado, con lo cual es mejor hacer actividades, yo estoy saliendo con la y estoy grabando cositas para luego haceros <risa> un vídeo de, pues no sé, cosas que pensamientos, historias, un poquito que ha pasado con Bitcoin, qué puede pasar en el futuro eh, pero lo mejor es en estos meses, sabemos que van a ser unos meses jodidos eh, de una forma o de otra, eh, es yo digo eh, intentar aprender todo lo que podáis, eh, mirar qué proyectos hay que van saliendo nuevos, porque encima tenemos las monedas, los Ethereum están un poquito baratillos, eh, los BNB están baratos, eh, son monedas en las que se puede invertir en proyectos nuevos, pues yo qué sé, a lo mejor es en lo que hay que preocuparse, dejar el mercado que corra y respirar un poco, ¿vale? Así que, bueno, poca leche le más, pasar un grandísimo fin de semana, espero que lo paséis muy, muy bien, que descanséis y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y, sobre todo, guardar un poquito de liguidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.